Hola, soy Juan Andrés Rochman, soy el subdirector académico del MBA de la Universidad Católica y quería presentar este taller de metodologías ágiles con Agustín Villena. Me gustaría presentarle a Agustín. Agustín es magíster en ciencias de la computación ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile y es profesor, ahí, eh, y es profesor en el departamento de ciencias de computación de la Universidad de Chile. Él, él es fundador de la comunidad de metodologías ágiles de Chile, www.chileagil.cl, ha liderado actividades de emprendimiento, tanto de innovación privada como de innovación social. Él además fue coach del proyecto para ayudar a las víctimas del terremoto en 2010 en chileayuda.com y es consultor en agilización no organizacional desde 2010 a través del Insight Consulting. Le llamamos a esta charla el Toolkit Ágil para Emprendedores. La eh, agilidad presenta una cantidad monstruosa, diría yo, de herramientas. Y la idea es mostrarles una selección de esas herramientas que les pueda servir a todos los que quieran emprender. Eh, bueno, ya dije mi nombre, Agustín Villena. El sitio que pueden revisar es academiaagil.com y el correo es academia@agil.cl. Ahí nos pueden contactar. Eh, esta charla está por licenciamiento Creative Commons, eh, les pedimos respetar la licencia, ¿por qué? Porque esta charla está basada en muchos años de, de trabajo, ¿sí? Creative Commons que permite compartir el material, no usarlo en actividades comerciales, esto requiere una licencia aparte, no lo pueden modificar, ¿cierto? Y siempre referenciando a los autores del contenido presentado. Me voy a presentar. ¿Quiénes somos? En realidad somos un equipo No, o sea, no soy solamente yo eh, Acá vemos a las ocho personas Que forman el equipo del INSIGHT eh, Somos un equipo multidisciplinario Gente de educación, gente de creatividad Gente de ingeniería Que está Siempre preocupado de estar eh, Desarrollando e investigando Cuáles son las formas de trabajar De las compañías de última generación Para que eh, hacerla más exitosa y hacerla más próspera en todo este escenario de incertidumbre. También tenemos dos partners mundiales, Alistair Corbón, que fue uno de los firmantes del manifiesto Ágil del año 2001. Eh, con él eh, tan participamos de su Academia de Corazón de la Agilidad y también con el creador de Kanban David Anderson, en su Kaman University, donde nosotros somos formadores en Latinoamérica. Eh, nos ha tocado trabajar con empresas en Chile de... de, de Quizás las más importantes que uno puede encontrar, ¿cierto? Para respuestas algunas. Y también nos, eh, tenemos larga experiencia, no solamente en la Universidad de Chile, sino también en la Católica. Nosotros fuimos co-creadores del Diplomado de Transformación Digital que partió en 2018 y hasta este año estuvimos de, eh, a cargo de la mitad del Diplomado con justamente un tema muy relevante que es la agilidad de negocio, que es cómo lograr que toda la organización ...adquiera esa capacidad de adaptarse frente a la incertidumbre. Eh, también ha, to ha tocado estar en distintos países, no solamente en Latinoamérica... ...sino que también estado en Estados Unidos y en Europa, expandiendo nuestro trabajo. Eh, mi historia en la agilidad parte del año 2002... Por, ...inventando un taller de agilidad para los estudiantes de... ...ingeniería software de la Universidad de Chile... Eh, en 2007 partí los primeros pasos en Kanban, que es una metodología muy flexible que sirve para todo tipo de disciplinas, no solamente para el software. Eh, también fundamos ese año en la Chile Ágil, que es la comunidad más importante de agilidad en Chile. Eh, en 2009 se funda ahora la consultora de la cual trabajo ahora, que es el, el Insight, ¿cierto? Y eh, formamos también este año aprovechando esta la contingencia de la pandemia, la Academia Ágil, que ha tenido ya alumnos desde España hasta Chile, digamos, ¿no? así que ha sido re interesante cómo se ha ido expandiendo la forma de llegar el, del mensaje, gracias a que ahora se disolvieron las fronteras. Pero bueno, ahí están los datos de contacto donde ustedes pueden pillar, ¿cierto? Eh, Twitter Agustín Villena, mi LinkedIn, ¿cierto? Y el mail que es agustin.villena.agil.cela. Una primera pregunta que uno se hace, y que sucedía hace muchos años atrás, porque ya la, la agilidad se ha vuelto un poco pop, pero era, ¿agil y -qué? qué? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de agilidad, no? Eh, y se hace más complejo cuando uno conoce la historia de la agilidad. Eh, porque el ecosistema de Lean Agile es algo bien complejo. Hace años atrás encontré, en 2013, este diagrama realizado por un colega japonés, Yasuno Kamaguchi, que planteaba la historia de este tema. Esta historia parte del año 50, con un señor llamado el señor Denning. Si ustedes quieren saber un poco sobre la filosofía de gestión, le el señor Denning. Eh, creo que todavía está por, muy por delante de lo que uno ve en la industria actualmente. Con su conocimiento profundo, al ir a ayudar a la reconstrucción de Japón, junto con otro norteamericano, el señor Yuran, ¿cierto? Fueron... En los que pues, plantear la semilla del milagro japonés de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Eso impactó fuertemente en la industria manufacturera de Japón, en particular, cierto, el conocido sistema de producción de Toyota, el TPI, de donde Oro en los años 50 eh, concibe, cierto, y transforma a Toyota en una de las empresas más efectivas y eficientes a nivel mundial en su área, que es el área de manufactura de automóviles y diseño de automóviles alguna de las gracias de este modelo fue que Toyota eh, sistemáticamente logró generar autos, nuevos diseños de autos en la mitad del tiempo y la mitad del costo, eso es una ventaja competitiva gigante y con un concepto de calidad que es construido en el mismo proceso de desarrollo no es algo que se pinte después sino que al tener esa amor por la calidad también Se genera una aceleración en la, en la, Tanto en el trabajo ¿Cierto? Como en la capacidad de entregar eh, Esto se inventó En Estados Unidos Con Denny ¿Cierto? Eh, se transfiere a Japón y después vuelve a Estados Unidos En los años 80, 90 ¿Cierto? Eh, y se le llama Lean Lean que quiere decir sin grasa ¿Por qué? Porque la visión norteamericana es más ellos dicen que esto se trata de eliminar desperdicios. Eh, no alcanza a cubrir toda la riqueza del modelo de Deming aplicado, y después en Toyota, ¿cierto? El, model, el, el concepto de Lean, porque no solamente se trata de, de eliminar desperdicios, sino que también se trata de aprender continuamente de cómo hacer mejor las cosas. Y eso obviamente elimina la, la grasa, pero no es la única cosa que uno logra. También logra gente más preparada eh, eh, y logra eh, hacer crecer el conocimiento dentro de las organizaciones. Eh, también una rama que aparece también de la industria manufacturera de Japón, en particular de innovación, este paper muy relevante de New New Product Developing Game, que genera las bases de lo que después sería conocido como la metodología Scrum. Ahí de nuevo pasa que los norteamericanos, al ser pragmáticos, copian un poco la forma y no el fondo. Después vamos a ver más en detalle eso. Scrum se ha hecho muy famosa porque ha tenido una estrategia de viralización a través de cursos que permiten a la gente eh, adquirir un certificado en solo 16 horas. Lo que uno podrá imaginarse es que es algo muy superficial y que en la industria se ve ahora. Scrum se hizo muy famoso, pero se ve rápidamente insuficiente para lo que es el trabajo de cualquier empresa. Otro tema importante, aparte, es el trabajo de los patrones de diseño, que es una forma de recopilar eh, experticia de diseño de expertos, ¿cierto?, codificada en ciertos nombres y patrones contextuales. porque qué son contextuales? Porque aplican en ciertos casos y en otros no. Y eso eh, dio la base a un modelo de se Stream Programming, que fue la primera metodología ágil aplicada al desarrollo de software, que se hizo famosa. Eh, junto con otras herramientas y otras metodologías, como Crystal, Alistair Corrón, que ya lo nombramos, eh, nace el movimiento ágil en el año 2001 con el manifiesto ágil. Eh, pero estos están muy juntos, link con Agile. Si no son exactamente lo mismo, en realidad tienen raíces muy similares. De hecho, la primera vez que se hace la conexión lo hace un matrimonio que se llama Meriton Popendieck con el Instituto de the ¿cierto? Un libro genial, que si lo pueden leer, leanlo. ¿Ya? Y otra de las conexiones hace el 2007 con Kanban, que es cómo traer el modelo de planificación Just in Time de Toyota al trabajo de cualquier organización. Aunque sea una organización de servicios, aunque sea una pyme. Y Cameron es realmente hiper poderoso para, para eso. Eh, Otras ilusiones de Agile son el DevOps, que es cómo integrar desarrollo con la, la, la operación informática de los sistemas, ¿cierto? también eh, al fusionarse con el mundo de las startups, cierto, lo que es el ecosistema de Silicon Valley, aparece una función que es Lean Startup, ¿cierto? que también fue muy eh, famosa a principios de la década del 2010 y también eso tiene otras conexiones con otro mundo que es primo hermano, digamos, de la agilidad que el mundo del Design Thinking, que es cuando se integra con la, la, la medida iterativa in Startup, aparece ¿vale? el Linux, ¿cierto? O iterativa acelerada. Design Thinking es iterativo, pero el Linux lo hace más iterativo todavía. Y finalmente aparece algo que engloba todo esto, que es Business Agility, que es la tendencia más avanzada, que es cómo llevar a todo el negocio hacia la agilidad. Cuando uno ve esto, dice, wow, es imposible aprenderlo todo. Y la verdad es que no es necesario aprenderlo todo. Esto es algo que descubrió hace ya mucho más de un siglo este filósofo norteamericano, Ralph Waldo Emerson, de que decía él, eh, sobre métodos debe haber un millón y algo más, pero los principios son pocos. Quien entiende los principios puede exitosamente seleccionar sus propios métodos. Quien intenta métodos, ignorando los principios, de seguro tendrá problemas. Eh, así que esta charla, si bien va a hablar de algunos métodos, por lo menos por cada sección, va a tener una eh, proyección de cuáles son los principios que están detrás, como una, como una regla heurística que les permita a ustedes tomar decisiones de cómo llevar mejor sus emprendimientos. Eh, Parte de este movimiento de volver a que la agilidad se transforme en algo más esencial, ¿cierto? Es llevado por este caballero, que ya lo nombramos Arista del córbol, ¿cierto? En el... Lo que se llama eh, el corazón de la agilidad, ¿cierto? Que son cuatro invitaciones. Invitaciones de a colaborar en, como equipo, colaboremos, entreguemos, reflexionemos y mejoremos. Esas cuatro cosas se hacen en conjunto. Entonces si ustedes al final de todo lo que les enviamos se quieren llevar algo, llévense este diagrama y háganse esta invitación. De alguna forma todos hemos tenido experiencias exitosas de colaboración, de entrega, de mejora, y también de reflexión, la pregunta es cómo nosotros podemos recoger esta experiencia y llevarla al día a día y con eso tendremos un equipo y una organización más ágil. Bueno, vamos con la lección 1. Y acá voy a contar mi propia experiencia y un gran error en un emprendimiento que muy, muy querido que tuve hace 20 años ya. Agustín, me interrumpirte muy brevemente. Eh, la, la, ¿La presentación se va a compartir o no? está Sí, se está compartiendo Ya ¿no? me la, me la, la, la, la, la organización ya tiene los slides preguntando. Ya, perfecto ¿Sí? Eso, para los que estaban preguntando en el chat Muchas gracias, le ¿Sí? dejo la palabra ¿Sí? Ok Bueno Año 2001 De hecho, ese era mi computador del año 2001 Que tenía funcionado con Windows 2000 profesional Ya eso es antes de la web 2.0, 3.0 y cualquier toda la revolución móvil, ¿cierto? ¿Qué sucedió en ese tiempo? en ese tiempo estaba lo que era la burbuja de las .com. Eh, se llamó fue burbuja después, no en ese tiempo la gente no sabía que era una burbuja hasta que explotó. Y a mí me tocó hacer como una de las primeras camadas de emprendedores digitales que hubo acá en Chile. ¿Cuál era mi proyecto? Tenía un nombre pésimo, claramente no, no destaco por mis capacidades de branding. ¿ya? Muy ingenierilmente pues, pusimos la sigla que era un sistema tecnológico integrado para el mejoramiento de la educación. Eh, ¿De qué se trataba? Eh, en ese tiempo, ¿cierto? Se hablaba de los bajos resultados de los colegios en el, en el CIMSE, el famoso sistema de evaluación que todavía persiste en Chile, ¿cierto? Eh, se hizo una encuesta de mercado donde se le preguntó a los sostenedores, este sistema que es híbrido que tenemos en Chile, cierto entre, entre sostenedores privados y públicos, si necesitaban soluciones y el 74% dijo en la, en la encuesta que sí, ¿cierto? Eh, y bueno, varios desafíos más que implican que todavía era necesario eh, hacer... Adaptar a la sala de clases de todos los niños, ¿cierto? Lo que es la reforma eh, educacional La educación, curiosamente, siempre pasa en reforma Así que es eh, eh, muy difícil saber cuándo no está en reforma ¿ya? Eh, ¿Qué hicimos nosotros como oferta? Nosotros pensamos integrar los datos, ¿cierto? De las evaluaciones de los niños con el proceso de aprendizaje eh, Si uno piensa en el CIMSE eh, los niños reciben los datos, y los, cuando es muy tarde, porque ya fue el año siguiente. ¿Qué tal si esa información se les entregara en línea a, la, a, los, a, eh, a los papás, a los apoderados, y a los profesores, para que ellos puedan gestionar los aprendizajes y mejorarlos? O sea, si tenemos datos, es para mejorar, no es para hacer solamente, comillas, políticas públicas. Entonces, frente a eso, nosotros decíamos que uno de los problemas clásicos que existe en la educación, que creo que todavía sigue siendo... Es que eh, cuando hay niños que no logran aprender algo, ¿cierto? Después el colegio lo, simplemente los deja abandonados. No es que los abandone eh, físicamente, sino que eh, si un niño no aprendió bien a sumar, después no podrá aprender bien a restar ni a multiplicar. Sin embargo, no existe una actividad remedial para que ese niño vuelva a aprender. Entonces, lo que aplicamos es el concepto que no hay que dejar ningún niño atrás Y este modelo iterativo... Nosotros lo probamos, ¿cierto? Nos conseguimos capital de Corfu, que fueron los primeros capitales semillas. De hecho, Corfu eh, se tomó prototipo con nosotros. Tuvo una encuesta de mercado que decía que era maravilloso. Tres cuartos del, del mercado de sostenedores querían una solución. ¿Cierto? Hubo decenas de reuniones con inversionistas, eh, no existía el venture capital en ese tiempo. Y Ayer estaba leyendo un artículo que decía que todavía en Chile el venture capital es muy difícil porque es más fácil invertir en la bolsa cuando tiene 0% de impuestos que invertir en una pyme que te da un 35% de impuestos, cosas que pasan en Chile. Eh, salimos en la tele. En Chilevisión Noticias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 Nosotros estamos dando diseños de placenta. Los enlaces que están probados, que están basados en experiencias especialistas que están desarrollando eso. Lo segundo es que él sabe objetivamente en qué está bien un curso y en qué está mal el curso. En este momento, el profesor Almeida, al hacer el pruebas con los niños, él está siendo juez y parte. Entonces va a poder darse cuenta realmente de cuáles son los aprendizajes de los niños. La nueva el de la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 Eh, bastante vulnerables, ya estamos hablando del sector eh, sur poniente de Santiago eh, y lo aplicamos además en, en donde parecían lo los peores resultados, que era en matemática y eh, logramos un incremento porcentual con la metodología aplicada en la sala de clases bastante considerable, ahí está viéndose la diferencia entre lo que es la, el crecimiento orgánico del, del de los alumnos, cierto, con el grupo de control versus lo que logramos nosotros. Eso es como tres veces más en velocidad. Pero los hechos, cuando salimos a vender, es que no había mercado. Eh, nadie de los todos los que, sostenedores que nosotros eh, habíamos conversado decidió invertir. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de los obtenedores es que ellos son un modelo guardería. A ellos se les paga por subvención. Eso quiere decir que si el niño viene a clase, me pagan, si no, no me pagan. Si yo les hubiera eh, creado un sistema que les asegurase que los niños no faltasen a clase, aunque era lo mismo lo que pasara dentro de la clase, eh, quizás me lo habrían comprado. Pero no si mejoran los aprendizajes. Eh, es increíble, pero sigue siendo así, o sea, han pasado 20 años y yo sé que el mercado no está preparado para esto, ¿Ya? Y muchas veces los colegios subvencionados aumentan sus resultados echando alumnos. Y estos son datos que yo vi en la práctica, ¿ya? O sea que eh, habría que meterse ahora 20 años después y ver si cambió un poco la situación, pero lo que yo sé que de gente que trabaja en la educación la cosa no ha cambiado mucho. Entonces, la hipótesis que resultó ser falsa, y fue muy dolorosa, es que los colegios comprarán este producto porque les conviene mejorar los aprendizajes de sus alumnos. Increíblemente, es falso. Y eso es uno de los grandes problemas, porque tenemos tienen un sistema educacional tan complicado en Chile. ¿Cierto? Al final, la sociedad se desintegró, me tuve que emplear como, como, eh, como empleado cuatro días a la semana, me dejé un día para ver si podía reemprender lo que sucedió después, unos ocho años después. Y persistí buscando mejores formas de construir software, que en principio fue agilidad. Y ahora, más que construir software, es construir empresas con estas metodologías ágiles que ustedes están viendo ahora. Eh, lo bueno, sí, que en esa sociedad conocí a mi señora, que, que está ahí. Así que lo, lo, lo que fue malo desde el punto de vista de negocio, ¿cierto? Se transformó en una familia, así que que todavía estamos felizmente casados, ¿cierto? A pesar de que uno vive la cuarentena, digamos, y ya tiene que aprender a convivir en espacios más pequeños. Eh, hemos tenido una familia bella, que, así que, ¿quién dice? Que no hay mal que por bien no venga. Bueno, la pregunta del millón es, ¿qué me gustaría haber sabido en ese entonces, y que sea ahora, para que esto no hubiera frac fracasado, o si hubiera fracasado, hubiera fracasado a menor costo? ¿Cierto? porque fueron dos años de trabajo que desgraciadamente se perdieron en, en ese proyecto de innovación. Eh, lo primero que la estrategia tradicional que yo seguí, no en el desarrollo del producto técnico, sino en el punto de vista de validación de negocio, era, era algo clásico, que cuando uno trabaja, Llega al final de tu presupuesto y te sales al mercado. Y eso es algo clásico, de hecho está en los libros ahora. De que tú gastaste tu último dólar y fue justo tu último dólar el que usaste para hacer el lanzamiento del producto. Eh, y eso quiere decir que hay demasiadas hipótesis en progreso. Y el hip, ¿verdad? Eh, y hubo un big bang al final. Y este big bang quiere decir que al final yo no logré recuperar el costo de lo que había hecho. Esto, no, esto se quebró. Porque al momento que se me acabó el dinero y comencé a, a buscar financiamiento desde los propios clientes, no había demanda. Eh, acá hay dos de los representantes más importantes, digamos, de la teoría del emprendimiento, Steve Blank, ¿cierto? Que tiene varias frases importantes que tienes que chequear tus hipótesis. En mi caso, mi hipótesis era que los colegios iban a comprar porque mejoraban los aprendizajes, ¿Cierto? El otro sale a validar, esto lo vamos a ver un poquito después, y algo importante que los buenos ingenieros entiendan a sus clientes. Clientes en este caso que están disponibles a pagar por distintos los usuarios, que eran, en este caso, los niños de, de, de los aprendizajes. Eric Gris, cierto que fue alumno de Steve Blank, que él simplificó la propuesta de Steve Blank del desarrollo de clientes y lo transformó en startup, dice... Deja de gastar el tiempo de las personas. En particular, si yo estoy desarrollando un producto y lo saco al mercado y me di cuenta que no era lo que el mercado requería, perdí todo ese tiempo. Que fue lo que me pasó a mí. ¿Ya? Eh, vamos un poquito más de esto. La propuesta de Lean Startup dice que en realidad tengo que ir haciendo experimentos pequeños, pero en este caso bien particularmente sobre la pregunta de si hay demanda o no hay demanda. Voy a poner un contraejemplo. Si ahora sale una vacuna validada contra el coronavirus, todo el mundo sabe que eso tiene demanda. Pero para otro tipo de emprendimiento, ¿cierto?, que son nuevos servicios, la pregunta es totalmente válida. ¿Habrá alguien dispuesto a pagar? Y es perfectamente válido que alguien el año pasado no estuviera dispuesto a pagar por algo y este año sí está dispuesto a pagar. Uno de los mayores predictores de éxito de las startups ya es la oportunidad, o sea, que el momento... ...en el cual se lanzaron a la ola el correcto... ...y eso les permitió surfer... ...por lo tanto hacer pequeños experimentos... ...rápidos es fundamental para lograr ver si... ...captamos la ola... El, el, la, eh, ...la metáfora del surf aplicamos súper bien acá... ...y a partir de eso... ...si tú tienes que una startup... ...en sí un experimento de negocio... ...la idea es que una startup hace mucho más experimentos por dólar... ...y eso te va a permitir a ti... ...validar si tienes demanda o no. ...para esto... Eh, el arte de este de este mundo alien startup es la construcción de productos mínimos viables, que nosotros hemos preferido llamarles productos semilla. ¿Por qué semilla? Si yo agarro la ramita de un árbol, ¿cierto? Y la planto, no necesariamente va a haber un árbol que nazca de esa de esa ramita, ¿cierto? Ya, no todas las plantas tienen esa capacidad. Sin embargo, si yo tomo una semilla, esa semilla tiene todo en ella para poder crecer después, ¿cierto? Y hay un momento en que el semáforo puede decir, mira, si esto creció, significa que esto puede funcionar. Entonces, uno tiene que tratar de diseñar una semilla, es algo que tenga la esencia de lo que tú vas a, de lo que tú vas a ofrecer después. Eh, estos productos de semilla, acá me poste un ejemplo, ¿cierto? Son lo que uno debe construir en la fase Primera del proyecto. Acá vamos a tener dos curvas, una curva que es el aprendizaje versus la curva de valor. Al principio esta curva diagonal que tenemos aquí implica lo que es el costo. Entonces yo voy a gastar más. ¿sí? Esta curva que es diagonal, yo gasto más, ¿cierto? De lo que el valor que obtengo. ¿Por qué estoy invirtiendo más? Porque eh, sé que tengo que bajar los riesgos antes de hacer una gran inversión entonces, si yo tengo supongamos un millón de dólares de presupuesto yo no voy a gastar el millón de dólares en solamente desarrollar productos sino que lo que más debería ser una fracción de, ese, de esa plata para poder saber hacer experimentos de que si esto realmente tiene demanda o no y a partir de eso en el momento que nos damos cuenta de que sí tiene demanda, yo digo luz verde ahora podemos avanzar que es lo que plantea este punto de decisión de escalamiento o sea, bajamos el riesgo y esto funciona hay otros riesgos que yo podría tomar, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, lo que no sucedió en el Transantiago que en Chile, ¿cierto? Hacer el, el riesgo de que esto realmente fuera cómodo para las personas. ¿ya? Y es algo que hemos tenido problemas por los, todos, todos los años después de que se implementó el Transantiago porque nunca esto fue, ha sido un sistema confiable y cómodo para las personas. ¿ya? Eso debió ser testeado antes, cuando el sistema era pequeño. En realidad, bueno, el nació gigante, por lo tanto, era, no se hizo esta modelo. Al hacer esta mirada, ¿cierto? En mi caso particular, yo debía haber sacado un producto muy básico, con cero sofisticación desde el punto de vista tecnológico, e, e ir a venderlo directamente. Y me había dado cuenta que probablemente nadie estaba dispuesto a, a invertir en, el, en este producto. P podría haber tenido que pivotear. Pivotear es usar... La misma plataforma que de clientes que encontré, pero ofreciéndole algo que sí estén dispuestos a comprar. Ejemplos de productos mínimos viables. Por ejemplo, hacer una... Acá aparecen dos dimensiones, ¿no? El reach, que es el alcance, ¿cierto? Y la fase. Al principio son encuest encuestas de descubrimiento. Después, hacer eh, encuestas sobre entrevistas sobre tipos de soluciones. O hacer landing page. landing page... Es una página que se ve muy bonita, pero por detrás puede no tener nada. O un video que es un que muestra una demo de lo que tú crees que va a ser tu producto. Eh, en fase más avanzada tú puedes tener esto implementado a través de un concierge, o sea, un mayordomo, una persona que está entregando servicios sin automatización detrás. También es cierto el concepto del Mago 2. De ¿Qué es el Mago 2? El Mago 2, cierto, que era, aparecía detrás él estaba detrás operando todo, ¿cierto?, detrás de una gran pantalla. Tú muestras la pantalla y detrás tienes gente, haciendo todo eso. Mientras la tecnología eh, la estás desarrollando en base a mismos misma de las personas, eh, haces prototipos de baja, de baja fidelidad y después tú comienzas a, también a, a obtener dinero por crowdfunding. después sacas prototipos. O sea, fíjense que todo esto tiene que ver de cómo yo puedo testear la interacción y la, y la compra ¿Cierto? de los clientes del producto, ¿no? eh, sin tener que hacer toda la inversión de, de investigación y desarrollo al comienzo, que es uno de los errores que yo como ingeniero cometí en, mi, en, el, en el ejemplo que les planteé. Entonces la primera lección y acá vamos a hacer el primer corte, ¿ya? es validar lo antes posible si existe un mercado dispuesto a comprar tu producto o servicio, los métodos que se recomiendan son línea startup y desarrollo de clientes, el desarrollo de clientes es, es parte de línea startup, y lo que es la herramienta del producto semilla, también llamado producto mínimo viable. Entonces, en esta fase, acá le voy a dar el control a nuestros facilitadores, ¿cierto? Porque vamos a preguntar, vamos a hacer cinco minutitos de preguntas antes de pasar a al la, la, la siguiente fase de la presentación. ¿Bien, Ángel? Agustín, hola. Eh, mira, la participación ha estado bajita todavía, están, están medio tímidos, pero tengo dos preguntas para ti. Eh, la primera es ¿es la única vez que has fracasado en un emprendimiento? no Esa era, fue la segunda vez que fracasé la primera vez era, era algo bastante menos eh, enfocado que era, un, era la idea de hacer juegos educativos de hecho esos juegos educativos eh, no existían en el mercado en Chile para hacerlo ni para juegos ni para educación, ¿ya? Eh, Y al final fue una empresa que hizo de todo, una empresa que hacía hasta computadores, hasta armado computadoras. Eh, eh, pero en base a esa experiencia fue que descubrí esta otra necesidad, la del Sims, ¿cierto? Y que por lo menos obtuvo algo de financiamiento, los 50 mil dólares que me logré el financiamiento de Corfo para, para levantarlo. Y bueno, y ese aprendizaje de ahí, sin bien no lo pude reciclar en un producto, sí aprendí las lecciones que estoy viendo ahora y que me ayudan a, o, con otras empresas. Dice que, las, que más, dice que ahí se silenció la conferencia. Hay una persona tuvo un problema ya. Sí. Después la segunda pregunta que hicieron aquí es ¿por qué? En, en el caso de este emprendimiento fallido, ¿por qué no fuiste hacia los apoderados de esos colegios en vez de seguir insistiendo con los sostenedores? Eh, quizá yo lo llamaría un poquito de miopía, ¿eh? porque nosotros lo que queríamos era poder llegar a colegios de bajos recursos. Entonces, y sabíamos, digamos, que los recursos estaban también. Entonces, quizá, claro, esto lo podría yo haber, ofreci haber ofrecido a colegios de altos ingresos. Eh, disculpen, me eh, da un problema de alergia. Eh, a colegios de altos ingresos y, y, y probablemente quizás los apoderados podían contratar el modelo. Pero nuestra mirada era como mejorar el aprendizaje en la sala de clases. Creo que ahí hubo, quizá, nosotros nos no enamoramos demasiado de, de esa forma y no fuimos capaces de mirar alternativas es uno de los problemas que también les voy a mostrar justo ahora, el problema de enamorarse de la solución. Sí, aquí tengo la última pregunta que le hicieron por ah. el chat de Zoom, pero a, a las personas ya. les voy a pedir que se conecten al, al WhatsApp, porque ahí vamos a poder seguir conversando después, de incluso que se termine este taller, y es la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de metodología utilizaste para hacer el levantamiento de información de los sostenedores eh, la metodología que utilizamos era la que se usaba en ese tiempo, que era muy similar a lo que son las encuestas de mercado. Nosotros primero levantamos una encuesta de mercado, y a partir de esa encuesta de mercado eh, hicimos una, una selección y de esos perfiles, que hicimos entrevistas. no, Obviamente la encuesta había llegado a, creo que habían sido más de 100 sostenedores, nosotros hicimos la entrevista a una selección de ellos que fueron unos 10. ¿okay? Ahora, eh, lo que sí descubrí es que las encuestas de mercado no sirven para el emprendimiento. Fíjense que la encuesta decía que en tres cuartos, o sea, 75% de la gente iba a comprar el producto. Y lo que Lean Startup te dice que una cosa es lo que la gente dice y otra es lo que hace. ¿ya? Porque ¿qué sostenedor de colegio iba a decir que realmente no le interesaba el producto? ¿Ya? O sea, nosotros dijimos cuál era el precio estándar, que era ese tiempo costaba el sueldo de un profesor más. ya Que en ese tiempo eran con el orden de 500 mil pesos. ya eh, Está hablando de un sueldo alto de un profesor de ese tiempo. ¿Todo? Puede ser que esto estamos hablando casi 20 años atrás. Eh, entonces, una cosa es lo que tú dices en la encuesta y otra que es la acción de compra. ya Entonces, si me preguntan a mí, es mucho más importante testear la disposición a comprar de la gente. ¿Ya? Y, y hacerla de alguna forma, comprarlo, por último, decir, me, me, me, me registro para ver si esto le interesa a la gente o no, antes de construir la, la aplicación. Yo sé que es súper difícil porque uno se enamora de la idea. Dice, si no, que yo quiero hacer mi idea. Y dije, sí, pero el, el problema es vas a poder sostener esto en el tiempo, ¿ya? Créeme que no, no, es, no, es, no es fácil desde el punto de vista emocional. ¿Me llegan que alguien más? Marisol me pregunta, dice, ¿se ha intentado la nuevamente con el escenario y las nuevas herramientas de hoy? Eh, la respuesta es que el escenario no ha cambiado, desde el punto de vista de los incentivos que tienen los colegios. Los, los incentivos siguen siendo los mismos. Los sostenores no están ganando por, por el buen educación que le entregan a los niños. Así que la respuesta es que mientras eso no cambie, no tiene mucho sentido volver a intentarlo, ¿no?